Profesor Del alma, sé de que un hombre dio su vida por el pueblo de Soras, no lo supieron valorar en vida. Tuvo un proyecto de la Autoridad Nacional del Agua de un millón, queriendo mejorar el pueblo de Soras. Que en paz descanse mi maestro, mi colega, mi amigo, mi tío. Yo ni siro Meléndez Mi padre del alma Comuneros, amigos sureños Abrácense Nunca viven en la hipocresía Nunca viven en la maldad por el agua Se ve un hombre luchando por el agua Luchando por esa agua que ustedes todos hicieron Yo no soy de este pueblo tengo abuelos sangre sureñas, pero yo lloro por un amigo. que va a descansar? Y yo ni Ciro Meléndez Taipe. No tengo muchas palabras que hablar, pero yo por él yo lloro. Y esperé que de la ciudad de Huamanga llegue mi colega y me voy a retirar. Téngale su última sepultura, porque nos va a guiar por un buen camino. Un mes duró mi amigo, de su sensible fallecimiento de su nieta. Hace una semana y con Diego tomé, y lloré. Y ahora se fue mi gran amigo, mi gran maestro y un colega mucho más quien admirar. ¡Gracias, amigos, como los soreños, esperado por él! Discúlpame, tal vez en un copo de licor he hablado, pero me voy despidiéndome de él. Un gran amigo, un gran soreño, un gran hombre líder que luchó por la distribución del agua equitativa en horas. ¡Gracias, maestros! ¡Gracias, amigos! Madrecita. por su inesperada y pronta partida. Esperamos que el Cristo, la Virgen Asunta, San Bartolomé sean los nexos para llegar a su Espíritu Envía al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino.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 ahora en la hora de nuestra muerte, también vamos a hacer nuestra oración de fe, nuestra oración de creo, hermanos, sabemos que un día Cristo murió y también resucitó, tenemos esa fe, tenemos ese camino de que Él nos ha dejado, vamos a morir y un día vamos a resucitar como Él hizo.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 Que les habla es que somos que conformamos el Comité de Junta Regantes, presidido por el profesor Yoni Meléndez. Una partida que nos deja un vacío al Comité. Si bien es cierto, el profesor Ioni ha querido mucho para su pueblo. La organización en el manejo que él ha presidido en el manejo del agua, estos dos años nos ha juntado a este grupo de seis usuarios, él ha presidido, él ha querido el mejor a su pueblo, hasta el último, hasta el último ha querido él y ha, y ha salido dando su tiempo, su esfuerzo, sin ningún lucro personal, sin ningún interés, ha dejado su tiempo. Por eso, hermanos usuarios, les agradezco su presencia y acompañamiento del profesor Yoni. Me duele mucho porque él siempre ha querido que estemos juntos como comité. Él nos ha pedido este año acabemos, todos juntos, como hemos empezado. Él nos ha pedido eso, a pesar de que ya el comité un poco se desorganizaba, pero nos ha juntado él. ¿Cuántas reuniones tuvimos, coordinamos, para poder realizar cualquier tipo de trabajo? Gracias, hermanos usuarios. Profesor Ioni, dejas un vacío muy grande en el corazón de este comité. Sé que tu proyecto era continuar dos años más. Y usted, profe, me ha rogado para poder continuar con el trabajo. Pero te vas, profe. Pero seguiré como tú me has pedido. En el manejo de este grupo y posiblemente este grupo también esté contigo trabajaremos profe como los usuarios nos ha peticionado para poder continuar dos años más gracias profe por tus enseñanzas y gracias a todos los compañeros muchísimas gracias hermanos usuarios gracias profesor Ioni Muchísimas gracias. Por favor, quisiera pedir una oración que me acompañen a nombre de este grupo. Su bendición a este grupo humano que les ha servido durante dos años al mando del profesor Ioni. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.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 Bendita, bendita eres, entre eres entre todas las mujeres, mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. So se yo decêter que los hermanosئes плох favoritos sobran que manda digamos que es armed lo que está de